Interesante, mi nombre es Carlos Náez Suárez Suárez, soy consultor en estrategia digital y en gestión de, del trabajo remoto desde hace unos cuantos años, pero también soy un apasionado de todo esto de lo que vamos a hablar hoy y, y nada, voy a estar aquí como, como uno más disfrutando a pesar de que esté aquí haciendo alguna de, de, de las preguntas y espero que, que disfruten mucho de, del webinar. Le doy, eh, le doy paso a mi, a mi compañera Elsa, que, que nos va a comentar un poco cómo va a funcionar eh, toda la parte de, del webinar. Muchas gracias Carlos, buenas tardes a todos. Eh, es un honor para mí estar aquí moderando este webinar con, contigo y con dos panelistas de lujo que, que en breve presentaremos. Me presento brevemente yo también, soy consultora de turismo sostenible, desarrollo internacional e innovación, trabajando 100% en remoto y actualmente lidero la iniciativa Tenerife Work and Play para atraer más talento digital a la isla de Tenerife. También llevo el plan de sostenibilidad turística de Tenerife y soy la vicepresidenta de Turisfera en el clúster de innovación turística de, de Canarias. Eh, antes de, de comenzar, eh, les vamos a... ...a decir brevemente unas, unas cuantas uh, reglas. Por favor, todos los que estén con el vídeo conectado, desconectenlo. Eh, nos gustaría que se viera en la pantalla principal a, a nuestros panelistas... Y a, ...y a nosotros dos que estamos moderando, así que por favor desconecten los vídeos... ...durante toda la sesión y, y los micrófonos. Eh, una vez presentemos a los panelistas, comenzaremos con el debate. Eh, ya Carlos y yo hemos preparado una serie de preguntas que les iremos haciendo, pero... Eh, les invitamos a que, a que pongan sus preguntas en Slido, todos habrán tenido que recibir esto en la newsletter que se envió junto con el link para entrar, así que pueden ir poniendo sus preguntas ahí, se pueden votar las preguntas e iremos filtrando, eligiendo, intentando integrar las preguntas eh, según vayamos eh, debatiendo. Y de todas formas al final habrá también un, un rato para poder hacer más preguntas. Eh, se está grabando la sesión, esto, esto también me gustaría decirlo, y si alguien quiere compartir en redes, eh, Twitter sobre todo, que es la que vamos a estar utilizando, eh, por favor utilicen el hashtag futuro trabajo webinar. Y creo que eso era todo, Carlos, si me he olvidado de algo, por favor eh, coméntalo y ya pasamos a, a presentar a los speakers. Eh, vale, no, simplemente hará eso. Eh, solo comentar que para poder poner las preguntas en, en Slido, por si no queda claro, acabo de compartir la URL, simplemente entran, eh, hacen clic en, en la URL o ponen eh, sli.do, ¿vale? Y ahí les saldrá una, una página donde simplemente tendrán que insertar un código que es futuro trabajo, todo junto, y ya accederán a un panel desde el que pueden poner las diferentes preguntas a, a los panelistas, ¿vale? Eso sí, lo que, lo que comentó Elsa, por favor, lo, igual lo repetiremos en algún momento, pero para las personas que se vayan incorporando, si pueden eh, mutear la, la cámara y el micrófono, eh, se los agradecemos. ¿vale? Entonces, sin más, eh, vamos a dar eh, solo una, una cosita. Elsa, hiciste a ah, ver vale, está grabada? Perdón, es que no me salía aquí, y por si acaso no, no fuéramos a fastidiarla. Pues paso yo a, a presentar a, a Albert Cañigaral, al que tuve la oportunidad de conocer en en un evento aquí en Tenerife, al que casi no voy, así que me alegro de haber ido, de haberlo, de haberlo conocido, porque la verdad es que a partir de ahí hemos tenido eh, una amistad online fantástica y hemos colaborado pues, en algunas iniciativas y proyectos, y Albert Ñigeral es el eh, conector, eh, o ser para España y América Latina, y fundó también el blog eh, Consumo Colaborativo en 2011, ¿vale? Desde entonces ha sido considerado como uno de los referentes de la economía de plataformas en español, y es una de las cosas en las que intentaremos exprimirlo hoy en esta parte de, de, de Economía de Plataformas. Eh, trabaja como explorador, consultor y divulgador en el ámbito de la Economía de Plataformas y actualmente centrado en el futuro del trabajo, el impacto de las plataformas digitales en las ciudades y las innovaciones regulatorias. Genial, bienvenido, Albert. Y... Gracias, un placer, un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y a mí me toca presentar, y me hace muchísima ilusión <ríe> presentar a David Layón, <risa> Eh, compañero de, del colegio, de cuando estudiábamos, estudiábamos en, en el colegio juntos y, y bueno, ahora todo un referente en innovación y, y grandes cosas que, grandes proyectos que está haciendo Así que para mí es un honor presentarlo David, como decías, es experto en innovación y en te tecnologías disruptivas Con una trayectoria de más de 10 años desarrollando e implementando estrategias y procesos de innovación Y desarrollando productos digitales con un fuerte enfoque de experiencia de usuario destacando su experiencia en Inditex como responsable de proyectos de, de innovación. Es fundador y director de Innovación de Mindset, consultora de talento e innovación con visión futurista, e Inuba, consultora de, de innovación social. Bienvenido, David. Un placer estar por aquí, aportar, y un placer que me hayas presentado. Genial, pues comenzamos ya con el debate cuando quieras, Carlos. Vale, bueno, eh, simplemente decir que, que el debate un poco a lo que ha venido es, pues bueno, en, este, en estos tiempos de coronavirus, que ya tenemos hasta, hasta, hasta hashtag para ello, ¿no? Eh, ha sido tiempo para leer, para repasar un montón de cosas, y casualmente desde que empezó este estado de alerta, que creo que ya llevamos unas tres semanas o casi un mes con, con todo esto, eh, pues he leído bastante, he visto bastantes documentales, tuve la oportunidad de ver una fantástica entrevista de de David eh, y, de, y de Albert en, en Yorokobu, y David en Fumico Estudio, y de empatarlo con un montón de cosas, ¿no? Con esta charla de, de, de, de Bill Gates que está saliendo por ahí, con un montón de reflexiones que se están haciendo en el ámbito social y en el ámbito de, de cómo el teletrabajo nos ha llegado de repente, ¿no? Por ejemplo, con todo esto de, del coronavirus. Y, y, bueno, casualmente me leí seguidas la entrevista de Albert y la de David y empecé a empatar cosas y dije, y ¿por qué no proponer hacer un webinar? Que creo que ambos, cada uno en su campo, pues pueda aportar mucho. Y todas estas reflexiones al final pues, nos, nos han traído hasta aquí, ¿no? Y ayer también, mientras preparaba un poco el evento con Elsa, dijimos, al final comentamos algo del coronavirus, no comentamos nada, creemos que sí, que, que al final había que, que comentar algo de la situación actual, pero para quitarnos lo pronto de encima, entre comillas, las dejamos como la, las dos primeras preguntas. Y la primera va un poco dirigida a David, aunque también le, le decimos a ambos, tanto a David como a Albert, que si quieren... Eh, complementar la pregunta, la respuesta de, de alguno, pues que lo hagan sin ningún tipo de problema, para eso es el debate, ¿vale? Y esta va dirigida para un poco más concreta para ti, David, pero bueno, Albert, si, si quieres aportar sin ningún tipo de problema, ¿no? Y es, eh, ¿crees, David, que el coronavirus está demostrando que en algunos sentidos tenemos que volver a producir local, regional o nacionalmente determinados productos? Vale, a ver, la, la, la pregunta tiene, tiene más chicha de lo que, de lo que parece. Eh, no, no es un tema de sí o no, sino que al final es un tema bastante complejo que tiene que ver con, bueno, con, el, modelo, con el modelo socioeconómico en el que estamos, tiene que ver con eh, reflexiones geoestratégicas y socioeconómicas. A ver, yo, yo diría que, eh, y de hecho citaré a, a, algunas, a algunas personas que han leído muchísimos artículos, y en este caso cito a, a Harari, eh, que escribió un artículo que ha sido citado por mil sitios de, del New York Times, donde habla de, de que hay como dos, dos ejes polarizados, ¿no? eh, Países que de alguna forma van a ser bastante más cautelosos con las fronteras que van a intentar producir localmente, eh, lo que él llama aislamiento nacionalista, y, y otra, otro eje muy diferente que es aprovechar este punto de apertura que, en el que, bueno, estamos intentando colaborar para superar la, la crisis, que él llama solidaridad mundial, ¿no? Hay como dos ejes eh, en el que no sabemos muy bien cómo se va a comportar. Yo lo que creo es que eh, va a haber como diferentes fases en la salida del coronavirus. Creo que inicialmente hay países que van a ser muy proteccionistas. Yo creo que hay, hay un punto en el que, que cuando algo lo damos por hecho, como por ejemplo los, los, los básicos, ¿no? eh, pierden valor y al perder valor lo externalizamos y dejamos de producirlo. Y lo intentamos generar al menor coste posible. Pero cuando llega alguna crisis, o llega una situación relativamente complicada, eh, hay que volver a los básicos. Y cuando no los tienes, pues se genera un, una fricción. ¿no? Entonces, supongo que esto va a algunos países a que tengan políticas más proteccionistas o empiecen a producir, evidentemente todo es imposible, pero localmente un montón de servicios, un montón de productos. Eh, creo que otros países van a tomar conciencia, y creo que yo creo que ahí está la clave, tomar conciencia de que se ha perdido ¿no? o qué elementos esenciales han perdido y se podrían volver a recuperar incluso por, por un tema de sostenibilidad deberían producir o localmente o a nivel cercanía geográfica y, y creo que hay otros países que van a seguir siendo totalmente abiertos y, y van a intentar generar un equilibrio. Dicho esto, yo creo que en el caso de España, en nuestro caso en concreto, eh, creo que tiene que haber reflexiones como a diferentes niveles. ¿no? Una reflexión nacional, una europea y una internacional. Y, y yo creo que es imposible producir todo localmente, eh, es imposible este, o es inviable o no debería ser viable externalizar absolutamente todo. Y yo creo que ahí lleva, lleva un poco la parte del equilibrio, de intentar alcanzar ese equilibrio. Entonces, ni creo que debamos producir todo localmente, aunque yo creo que tenemos que ser conscientes del de, de momento que estamos viviendo para recuperar ciertas cosas. Y por otro lado, no externalizar absolutamente todo, aunque creamos que no tenga valor porque lo tenemos, porque porque el coste es muy bajo, porque en ciertas situaciones el coste puede ser muy alto, Perfecto. Genial. No, no sé si tienes algo que añadir, Álvaro. No, no, me ha parecido muy, inter muy interesante comple completar la versión de, de David. Uh, no, simplemente y volviendo a lo que decía de los básicos, nos hace preguntarnos realmente también qué es lo que es lo básico, qué es lo esencial. Estamos en un momento donde estamos haciendo muchas preguntas y una de estas es, es bueno cuántas cosas superfluas uh, teníamos como nece absolutamente necesarias. ¿no? Y, realmente, y ahí también cuando haces este tipo de decisiones de local, externo y tal, pues bueno, está bien saber realmente qué es lo qué es lo básico básico. Es una pregunta que hay detrás de esa pregunta. creo Exacto. Pues Albert, para continuar contigo y, y un poco llevarlo más a, a tu terreno... Eh, el mundo maker, desarrolladores, voluntarios e incluso marcas están generando plataformas durante el COVID-19 durante estos tiempos para trabajar de, de forma conjunta ¿no? y hay algo que tú siempre mencionas y es pues, esas economías de, eh, la economía de plataformas. ¿Nos podrías explicar en qué consiste y, y si crees que estas plataformas se mantendrán y supondrán una nueva forma empresarial y, y de trabajo? Sí, como bien dices, la, la gente se está organizando a través de plataformas digitales y si esta situación lo hubiéramos tenido en 2005, si quieres, incluso antes de la emergencia de, de, de los teléfonos móviles inteligentes, la manera que hubiéramos podido reaccionar y que hubiéramos reaccionado hubiera sido muy distinta. ¿no? Estas plataformas digitales, uh, al final, después de mirar muchas plataformas durante muchos años, hemos visto que al final son como sistemas de gobernanza digital que lo que permiten es que un volumen de gente importante uh, se ponga de acuerdo en unas reglas del juego y a través de la codificación de esas reglas en, en, en los algoritmos de las plataformas, en, los, en las interfaces de las plataformas, um, podamos colaborar de la manera que nos parezca más, más eficiente. ¿no? Y eso puede servir para mover gente, para, temas, ¿no? para, movilir, para movilidad, para turismo, para salud, para makers, para lo que sea. Pero ya digo, lo, lo que hacemos es de una manera muy eficiente poder escalar acuerdos entre colectivos que forman parte de un mismo ecosistema. Si quieres profundizar en eso, recomiendo un recurso, y además creo que Lucía está por aquí también en, en, en el chat, de, se llama Platform Design Toolkit, uh, donde explican muy bien pues, toda, todo el impacto que tienen estas, estas plataformas como modelo organizativo. ¿no? Realmente lo que estamos viendo, a diferencia de lo que hubiéramos visto en el 2005 o 2010 incluso, con lo que está ocurriendo hoy es cómo estas plataformas están siendo básicamente la infraestructura uh, con la que nos coordinamos, sea a nivel social para hacer la copita de vino con los colegas por la tarde a las ocho, ¿no? mantener el, el vínculo social, que es importante, uh, sea para movilidad y logística con ámbitos tipo, tipo globo o cuando se ha necesitado un... un una niñera o alguien para cuidar a una persona mayor, pues lo primero que ocurrió en los primeros días fue que Wallapop y mil anuncios se llenaron de gente ofreciéndose o pidiendo este tipo de ayuda y, y ahora mismo decías ¿no? Miento maker toda la actividad sanitaria de código abierto, de esos proyectos, se están coordinando desde plataformas digitales, ¿no? por tanto Estamos viendo cómo se convierte en una columna vertebral de nuestras ciudades y nuestras vidas. ¿no? Esto, esto hay que tenerlo claro. Y hace años, no es nuevo. Simplemente que ahora ha sido como mucho más evidente, sobre todo porque estamos confinados y lo digital nos permite hacer cosas que no... Y por tanto, ese modelo organizativo sí que va a quedar. Es altamente eficiente, tiene muchísimas ventajas. A, a la vez tiene muchos riesgos. ¿no? Es decir, también tenemos que ver que esta, no son entes que pueden llegar a acumular mucho poder ¿No? Las grandes, los grandes oligopolios en forma de plataforma digital bien conocidos, pues ahí hay unos riesgos de pérdida de soberanía en, mucho, en muchos ámbitos. ¿no? Y, y también, como digo, esta dependencia. Antes, cuando estamos antes de, de entrar, estamos comentando que esta mañana había que ha ido Vimeo, por ejemplo. Tú imagínate que hay Zoom estos días, hay un drama nacional o internacional, ¿no? <risa> Porque realmente nuestro nivel de dependencia de estas plataformas y no tener alternativas, no tener alternativas de código abierto, es decir, la, la pregunta también hacernos después de ver la importancia que tienen es mmm, que deberían ser casi un bien común, un bien público, un bien comunitario, porque porque son muy importantes. ¿no? Digo, para mí la reflexión que estoy haciendo estos días va más en esa dirección. Sí son importantes, sí van a quedar y tenemos que preguntarnos mmm, cómo queremos que evolucionen en, en el futuro mmm, próximo. Genial. Luego hablaremos más sobre, sobre eso. Perfecto. Eh, pues bueno, teniéndoles a, a ustedes dos por aquí, no podíamos dejar, eh, dejar pasar la parte de, de, de, de la temática de la innovación social, ¿vale? Y, y a mí, pues bueno, ahora en, en este orden me está tocando preguntarle un poco más, más a David, pero no pasa nada. Y la pregunta, David, es, eh, sabemos que como experto en, en innovación y, y como el trabajo que hacen directamente en, en INNUBA, una de las empresas que, que comentó Elsa cuando cuando te presentó, es ayudar a las empresas a transformarse socialmente, ¿no? Y, y queríamos trasladarte un poco, pues, ¿qué es la innovación social y cómo se implementará en el futuro del trabajo? ¿Y crees que ya es momento de, de que las empresas creen un modelo de negocio que genere impacto social positivo? Me encanta que me hagas esta pregunta. <risa> eh, a ver, y, y más, más cuando, bueno, pues está Albert, eh, he visto en el chat que, que está el trorán de de Corp, también he visto que está el equipo de Nessie, Vamos, gente muy, muy metida en el mundo del impacto positivo, impacto social, el mundo colaborativo, el mundo de las, de las social enterprises. A ver, yo creo que o sea, por, por intentar definir lo que es la innovación social, o sea, si hacemos un breve, eh, un breve repaso de, de la historia de, de las empresas, digamos que las empresas han tenido o están teniendo cada vez un peso mayor, ya no solamente en el, en el modelo económico, sino en cómo se en cómo se da forma al mundo. Eh, aquí me había sacado datos que, que lo ponemos en varias presentaciones, como por ejemplo que el, el ingreso anual de Apple es eh, superior al PIB de Guatemala, Guatemala, Uruguay, Costa Rica y Venezuela juntos, por ejemplo. ¿no? O que el top 10, la facturación anual del top 10 empresas a nivel mundial, el top 10 empresas, es, como, es superior, un poquito superior al PIB de España. ¿no? Ese es el nivel de, del peso que tienen las empresas en el, en el mundo en el que estamos. ¿no? Entonces... Eh, Históricamente las empresas habían, eh, bueno, se habían preocupado básicamente en tener un modelo económico sostenible, exclusivamente, sin eh, bueno reparar el impacto que generaban. De hecho, ya no solamente sin reparar, sino eh, tomando recursos como si fueran eh, totalmente gratuitos y no tuvieran ningún tipo de coste. ¿no? Incluso el impacto negativo que se genera no se agrava. Y, de hecho, los productos que menos impacto generan pueden ser más caros. ¿no? De ahí hay una especie como de ironía o dicotomía bastante complicada. ¿Qué ocurre? Que en los años 50, eh, probablemente por diferentes presiones y críticas, surge el concepto de la RSC, la responsabilidad social corporativa. No el gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿no? Surge la responsabilidad social corporativa donde las empresas dicen, oye, estoy generando un, un cierto... o tengo, tengo bastantes recursos y puedo invertir, no estoy generando ningún tipo de impacto positivo o resolver ningún tipo de tensión social y demás, voy a invertir en ello. Problema problema de la, la RSC la verdad que ha sido un invento que, que bueno, ha venido muy bien, entiendo porque se ha invertido mucho en ello por parte de muchas empresas, pero eh, llega un punto en el, en el modelo en el que estamos en el que toca sus fronteras. ¿no? Es decir, hay, una empresa, hay empresas que tienen un modelo de negocio muy dañino y que la RSC no resuelve, ni, ni, ni de alguna forma compensa. Eh, cuando las cosas van mal, lo primero que se recorta es, la, la, digamos, las no fuentes de ingreso, ¿no? Lo no sostenible económicamente, la empresa no sostiene económicamente es eh, por sí sola. O sea, hay proyectos realmente espectaculares que cuando la empresa va mal, se cortan. De, claro, en claro, este, en este contexto en el que se tocan estos límites, en el que empieza a surgir una figura del consumidor cada vez más consciente, cada vez rascamos más y no solamente la parte de precios. Un punto en el que los empleados también son cada vez más... Eh, exigentes en, ten, en querer tener una especie como de proyecto de vida y no tanto un salario exclusivamente. Eh, bueno, pues empieza a generar un cambio sistémico. ¿no? Eh, Innova lo montamos hace cinco años, hace cinco años la situación era bastante diferente a la que hay ahora. Tenemos que hacer una, una evangelización de lo que es esto de la, de la, de la innovación social o porque es importante incluir el impacto positivo en el modelo de negocio de las compañías. ¿no? Pero bueno, el movimiento de Bicorp, lleva muchos años, eh, yo recuerdo una charla del 2015 de un tipo que es Michael Porter, muy, muy de las cinco fuerzas de Porter, que muy famoso en economía y muy, muy centrado en la parte de modelos de negocio de grandes compañías, hablando sobre valores compartidos. ¿no? Es decir, para mí eso marcó, un, un, ostras, aquí hay, hay un cambio, ¿no? hay, hay un punto de inflexión y de paradigma. ¿no? Entonces yo creo que es el momento, y creo, creo que lleva siendo el momento y creo que cada vez más es el momento, yo creo que estamos ahora en la, en la cresta de la bola de la necesidad de incluir el impacto positivo en el modelo de negocio. Y la innovación social no es otra cosa que una forma de hacerlo, ¿no? Es crear modelos innovadores o modelos diferentes, donde se le mete el impacto positivo, en un, en un modelo sostenible económicamente. Y aquí me preguntabas, ¿cómo va a ser el futuro del trabajo? Pues al final yo creo que las empresas empezado a dar paso. El primer paso que da una empresa normalmente es crear o cambiar su propósito corporativo, ¿no? Es cambiar de, de quiero ser el mejor en mi sector, a eh, quiero generar este impacto, quiero generar un bienestar, quiero resolver una tensión social. Es decir, hay una, una, una, un paraguas vale, M mucho más grande que el propio eh, negocio de la compañía. Eh, la segunda parte, que es lo más complicado, es que ese paraguas eh, no se quede como una narrativa, sino que de alguna forma llega al resto de la compañía y que un área de, de producto, recursos humanos, un área de marketing, eh, la relación con los proveedores, de alguna forma eso permee. ¿no? Y, y, y bueno... Modelos como, por ejemplo, el B Corp, ¿no? el que tiene en cuenta cinco, cinco, cinco segmentos, que son seis, seis ejes ¿no? que manejan, que tratan la gobernanza, relación con los proveedores, impacto medioambiental, relación con los empleados. Creo que es una toma de conciencia de dónde está cada compañía y qué hay que hacer para, para poder mejorarlo. ¿no? Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es otra otra vía muy interesante para ir midiendo el impacto que genero y que podría generar. Por lo tanto, es otro modelo muy, muy potente. ¿no? Entonces, ese sería como el primer paso. El segundo paso que, que están dando es en el cómo. No todas las empresas pueden generar impacto positivo desde su core de negocio, es decir, desde su, desde su producto, pero sí en el cómo. Pueden ser más sostenibles en cómo generan eh, la distribución, qué decisiones se toman, la relación con los proveedores. Entonces, sé, A lo mejor, pues, no sé, per se, un fabricante de móviles, ¿no? el móvil en sí, pues no es que tenga un impacto positivo muy grande, aunque se puede vincular con la conectividad o con la conexión de personas que están desconectadas, pero por ejemplo Fairphone es una, una empresa de, eh, eh, literalmente de smartphones circulares, es decir, toda la filosofía de la compañía gira en torno a eh, la optimización de los recursos y no generación de móviles cada seis meses que hay que cambiar, ¿no? Entonces, en ese cómo es, es donde han metido la innovación social y lo que lo, que lo están consiguiendo, ¿no? Eh, y luego el tercer punto ya sería el, el qué, es decir, es desde, desde mi propia empresa, desde mi propio producto generar ese impacto positivo, que ya sería como el cierre del círculo. Entonces hay algunas empresas que se llaman empresas sociales, que es una, una, una figura que en España no está reconocida, esperemos que se reconozca, y no eh, digamos que tenemos en los... Los estatutos, ¿vale? Como los estatutos de una empresa social, aunque no somos, somos, una, somos una empresa, ¿no? una, una SL. Eh, y ojalá se que, que cambie, ¿no? Pues ese, ese, ese punto final en el que también genera impacto positivo tampoco es para todos, que sería como el cierre del círculo, pero bueno, hay muchas empresas que tienen diferentes modelos. Por ejemplo, a mí me, me, me parece muy interesante, yo estoy muy metido en temas de inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial como tal eh, no, no genera impacto positivo, pero tiene usos, tanto IBM, como Google, como Microsoft, están aplicando, tanto para pues hay personas con algún tipo de, de discapacidad o personas eh, con algún tipo de fobia o, algo, pues, o incluso en el, en el COVID, en, el, en este punto en el que vivimos, ahí han salido tropecientos dashboards muy diferentes que ayudan a la toma de decisiones, ¿no? Pues son, son digamos, soluciones que, que tienen impacto. Por sí. Entonces, por resumir un poco, yo creo que el futuro presente o el presente futuro futuro inmediato, no el mañana de las empresas, eh, está básicamente en eso, en el cambio más arriba estratégico con el propósito, luego en la redefinición de todos los comos y luego en llegar a, a los productos a los que Muchas gracias, David, por, por ese, esa explicación y ese resumen con el que creo que, que muchos estamos de acuerdo. Y, y bueno, ahí estamos hablando de eso de impacto positivo, eh, Albert, antes nos comentabas la, la importancia de la economía de plataformas, pero asimismo también ha, ha cobrado mucha relevancia la, la economía bajo demanda, ¿verdad? Entonces, eh, explícanos un poco eso, qué es la economía bajo demanda y, y cómo ves la, la evolución. Sí. No, muchas, muchas gracias. Sí, la, la economía bajo demanda, bueno, depende de quién le no son estos neologismos, estas nuevas palabras que son muy difíciles de, de limitar. Pero básicamente en español lo que se está entendiendo por economía bajo demanda es tipo de, de magia casi tecnológica donde yo en una aplicación pulso unos cuantos botones en una, en una app para, para que aparezca alguien y me resuelva un problema que tengo. Que puede ser desde lo más básico es traerme comida de, de algún restaurante o bien ir a buscar algún producto en el supermercado ¿no? con plataformas como Globo, conducirme. En plataformas como, como Uber, o puedo encontrar niñeras uh, en Nanify, en o cuidadores en Cuideo, uh, lo, lo que se me ocurre, o, o gente que me va, me va a pasar el perro en, en Rover, o gente que me va a poner la nueva Smart TV en plataformas como TechBat. realmente hay una explosión brutal, cualquier sitio donde, cualquier necesidad que se te ocurra a esa expresión en inglés que there is an app for that, ¿no? hay una aplicación para eso. Casi cualquier cosa que se te ocurra, puedes pulsar los botones y aparecerá alguien uh, para ayudarte con ese problema que puedas, que puedas tener. Básicamente, volviendo a la pregunta también inicial de, de las plataformas digitales, pues esta economía bajo demanda son plataformas digitales que lo que están coordinando es un pool de oferta y un pool de demanda de gente que está dispuesta, está lista en esos momentos y está dispuesta a solucionar ese problema por un pago, ¿no? por su tiempo y sus habilidades, y gente que necesita resolver ese problema. Básicamente lo que hacen es, es coordinar estos, do, estos dos ámbitos, a veces incluso con un tercero, como puede ser un supermercado, un restaurante o así, con tiempos de reacción muy cortos. ¿vale? Realmente cada vez somos gente más impaciente, esperamos que todo ocurra ya, ya, ya. Pues esta, estas aplicaciones aceleran o contribuyen a, a esa inmediatez que estamos buscando. Y muchas veces las tareas, también en este ámbito, costuman ser bastante cortas. ¿no? Estamos hablando de tareas pues esto de, de un cuarto de hora, 20 minutos, un par de horas, si quieres, si viene alguien a, a instalarte una televisión, a pasearte el perro. Y ya digo, en algunos casos, pues, quien venga a entregarte la comida o te conduzca en un coche tampoco te importa mucho, probablemente no, no sea la misma persona. Y en otros, como puede ser el cuidado de personas y mascotas, Uh, pues sí que hay más recurrencia y funciona de otra manera distinta y tal, pero bueno, buscamos la, la economía bajo demanda, se entiende un poco como, como todo esto, ¿no? Uh, en, en, y hay una, esa tendencia, ese, ese ejemplo, es interesante enlazándolo con la pregunta anterior que, que, que hacíais, porque um, para las empresas empiezan a ver esta posibilidad de que con internet es posible tener uh, el talento que necesito, donde lo necesito y cuando lo necesito, de una manera muy ágil y muy fácil. Por tanto, de esa transformación empresarial que se estaba comentando, además de los valores um, y, y la misión de, de la empresa, hay una parte de procesos y de gestión de talento donde esta economía bajo demanda está teniendo y va a tener impacto para tener una fuerza laboral más líquida, con una mezcla de, de gente empleada que van a ser pues, el 50% de la empresa y otro 50% de la empresa que va a funcionar por proyectos y que será fuerza que voy a contratar pues, mediante plataformas o voy a hacer mi propio pool de talento freelance, esto muchas empresas ya están trabajando de esta manera. Sobre todo en un mundo donde los proyectos y las necesidades son tan cambiantes, es importante tener esa flexibilidad también eh, en, en la fuerza laboral. ¿no? Y la que economy ha sido como la punta de lanza, o la, la economía bajo de demanda ha sido la, la punta de lanza de, de, de todo esto. Y la última reflexión, también a, a, enlazando con el virus, es que al no, al no tratarse de relaciones laborales estándar tradicionales, están mucho menos protegidas que el trabajador, que el trabajador tradicional empleado. Decir, si tienes estás asalariado con un contrato tradicional, pues tienes un acceso bastante sencillo a las protecciones sociales, a la formación, al, al desempleo, a, varios, a garantizar tus derechos como trabajador. Toda esta gente de las plataformas digitales y también los freelance y tal, que la mayoría de nosotros creo que lo somos, tenemos más dificultad para que a eso, ¿no? Y creo que el coronavirus ha puesto mucho foco en que los trabajadores temporales, los trabajadores bajo demanda, los freelance están realmente a otro nivel. No estamos al mismo nivel. Hay, hay un desajuste que creo que tenemos que ir a mostrar. Genial, Álvaro. Sí. Muchísimas gracias por, por las aportaciones. Y bueno, eh, cuando hablamos de, de, de toda esta nueva parte del futuro del trabajo, de todo lo que se con las plataformas, el aprendizaje y la formación continua es algo muy importante dentro de los procesos de trabajo y que cada vez se está empezando a valorar más. ¿no? En este sentido quería eh, trasladarle de nuevo a David, ¿no? eh, aprender a aprender eh, es la clave y precisamente estamos en una época en la que aprender a aprender es algo que se puede entrenar con la gran cantidad de tutoriales, formaciones online de las que disponemos. Igual ahora estamos abusando un poco de los webinars, pero <risa> eso ya lo veremos a, a todo pasado. ¿no? Entonces, eh, en realidad lo, lo estamos escuchando mucho, pero ¿qué es esto de aprender a aprender? Pues a ver, eh, yo la verdad que mmm, siempre que me preguntan, no sé, cuál es, cuál es tu hobby o cuál es... Eh, para mí es aprender. O sea, siempre ha sido aprender y <ríe> soy un súper friki del aprendizaje. Y, y la verdad que me, me, me ha parecido bueno, súper interesante en los últimos, no sé, cinco o seis años en todos los... Eh, informes eh, que salen relacionados con las competencias del futuro. La primera que sale en todos, <ríe> quizá compitiendo con problem solving, ¿no? con resolución de problemas, eh, o pensamiento estratégico, la primera que sale es, eh, es aprender, es, eh, o capacidad de aprender, ¿no? que tiene que ver mucho con adaptación al cambio. Tiene que ver mucho con, sea una nueva circunstancia, hay una nueva herramienta, hay un nuevo conocimiento, hay un nuevo, un nuevo paradigma, eh, lo aprendo. Y, y no solamente lo aprendo, a mí me gusta el aprender con H, ¿no? Aprender como forma de, eh, de coger un conocimiento y interiorizarlo a hacerlo. Entonces, comienza a surgir una gran tendencia que es aprender a aprender. Es decir, si tengo que aprender de manera más efectiva, de manera más rápida, eh, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, ¿cómo puedo aprender a aprender? Eh, de hecho, es muy curioso porque, el, hablando de, de cursos online, de MOOCs ¿no? y, de, y de webinars, el, el MOOC más, eh, más, creo que visto por lo menos, no sé si terminado, pero por lo menos comenzado, por, por mayor volumen de usuarios en Coursera, es uno que se llama Aprender a Aprender, de, de una profesora que se llama Bárbara Oakley, eh, eh, que además tiene dos libros fascinantes, uno que se llama Aprender a Aprender y otro que se llama Mindshift, como cambio mental. Entonces, Aprender a Aprender surge como, como tendencia, eh, se vincula mucho también con el aprendizaje autónomo, ¿no? a los nomads, a, a personas que se autogestionan su aprendizaje, y tiene que ver con, eh, con, tiene que ver con yo creo, con dos ejes. ¿no? Primero, tener la actitud para aprender de forma más efectiva. Que, que aquí es un tema de potenciar la curiosidad. Eh, hay otra autora que, que se llama Carol Dweck. Luego, ahora pondré nombres, entrar algunos ahí en el chat. Carol Dweck, eh, que tiene un libro que, bueno, una, una filosofía que se llama Growth Mindset, ¿no? La, la mentalidad que, para crecer, ¿no? Eh, y lo pone en contraposición al Fixed Mindset, ¿no? Yo siempre he hablado de mentalidad de innovación y, y es, es un poco lo mismo, es Growth Mindset, es la capacidad de eh, aprender con errores, de querer ir más allá, salir de la zona de conformidad serie de. Criterios que están muy vinculados con la actitud. Y luego viene la metodología, como todo. Al final, yo creo que aprender es como hacer ejercicio. Que tú al final no, no sales un día a tu casa y dices voy a correr una maratón, por lo tanto, no sales un día o te levantas un día y dices voy a estudiar, no sé, 40 horas seguidas porque te pegas un tiro. Entonces, básicamente, eh, al igual que cualquier músculo, el cerebro es, es, es un grandísimo músculo que tienes que entrenar. Entonces, al final eh, han surgido muchas metodologías para poco a poco ir uh, haciendo pues, un entrenamiento de cómo aprender de forma más efectiva y además está totalmente demostrado que el aprender de forma constantemente y aprendernos otra cosa que generar conexiones, generar y romper conexiones neuronales, eh, digamos, que te hace ser más efectivo en el aprendizaje. Si llevas, eh, no sé, sin estudiar absolutamente nada, Digo estudiar, porque siempre estamos consumiendo información. Otra cosa es que la estructuremos, la interioricemos y la, y, la, y, la, y la pongamos en práctica. ¿no? Pero, o, o la transformamos en conocimiento, una información que transformamos en conocimiento. Eh, si llevamos mucho tiempo sin hacerlo, estaremos oxidados y nos va a costar mucho más. Ahora que estamos constantemente muy, muy activos, será, nos será mucho más sencillo eh, trabajar otro tipo de competencias, como la creatividad, como la resolución de problemas o la adaptación al la vida. Entonces, mmm, yo la verdad que utilizo una metodología propia para aprender a aprender que he cogido por diferentes metodologías. De hecho, ahora las apuntaré aquí, pero vamos, nombro a tres autores, que luego lo escribiré. Un tipo que se llama Tim Ferris, o Timothy Ferris, que escribió un libro eh, muy mítico, ¿no? que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas, es un súper personajazo. Eh, pero bueno, tiene una, tiene, es un, también vamos, un adicto al, al aprendizaje tiene una filosofía relativamente interesante que se llama café. ¿no? Eh, o Discafé, no se llama Café. Un tipo que se llama Jim Kiewick, que también lo pondré por ahí, que tiene una metodología que se llama FAST, ¿vale? que es Forget, acti eh, forget Actives, eh, State and Teach. ¿no? Son las cuatro fases de su metodología, muy interesante también. Y luego otro personaje que a mí me encanta, que se llama Geoff eh, Kaufman, que también lo pondré por ahí. Eh, se llama Cómo aprender cualquier cosa o, como, o las primeras 20 horas. ¿no? Y es un tipo que también tiene una metodología que es de construir, aprender, ¿no? eliminar y practicar ¿no? en cuatro fases. Eh, en el fondo, si se puede extraer algún tipo de conclusión de las diferentes metodologías, todo se basa en autoconocerte. Tienes que conocerte a ti mismo desde cuál es tu ciclo circadiano, es decir, cuál es tu pico de productividad en el día, eh, hasta qué tipo de canal es más... Eh, Digamos, más efectivo, aunque deberían trabajar todos los canales y el visual, y el auditivo y demás, para poder trazar un plan de aprendizaje, lo segundo es de construir, al final es como mil información, mil webinars, mil historias, vale, lo voy a deconstruir, voy a generar esos bloques básicos ¿no? de conocimiento y a partir de ahí lo que suele hacer es plantear un objetivo, un objetivo que sea medible, alcanzable... Eh, un objeto que se llama un objetivo smart y a partir de ahí pues viene la constancia, eh, la, el generar hábito, la lucha con la procrastinación y, <risa> y poco a poco ir creciendo eh, en, esa, en esa línea. Entonces yo creo que aprender es una competencia básica para todas las compañías, creo que eh, hay muchas empresas apostando muchísimo porque su... Eh, digamos, su, su equipo, su, sus empleados eh, estén constantemente renovándose. Creo que aprender viene también con un cambio de mindset, es decir, no por, hacer un montón, no por poner disponibles un montón de cursos en la compañía la gente va a cambiar, sino hay que cambiar la cultura y dejar tiempo para ello, al igual que también eh, cambiar ese, ese mindset. Eh, y, y yo creo que hay también disponibles, aunque luego pondré enlaces, diferentes metodologías y técnicas para ello. Eh, pondré también alguna cosa también en el chat de neurociencias. Creo que las neurociencias ahora mismo están en alza, creo que están dando bastantes claves de cómo aprende nuestro cerebro desde el punto de vista bastante más científico, desde el punto de vista cerebral, ya no solamente de, de metodologías, un poco de prueba y error y de, y de sentido común, sino realmente, bueno con pruebas físicas reales, ¿no? Entonces, eh, hay un libro que también lo recomendaré, que se llama Cómo aprendemos, Es espectacular. Ahora todo esto lo pondré por el chat. Eh, y si luego se cuelga y se graba esto, ponerlo en los comentarios. Eh, pero, pero, vamos, creo que, creo que es una pieza fundamental de si planteamos el futuro de las empresas, el futuro del trabajo, el, incluso el futuro de, la, de los autónomos, y los freelance y los nomads. Creo que una pieza fundamental es saber cómo... Aprender a aprender, correctamente. Yo, muy brevemente, simplemente comentar que creo que también es muy importante, y está de acuerdo David, desaprender. Hay que hacer espacio para aprender cosas nuevas y muchas veces, y, y a veces da pereza, ¿no? porque es cuando sabemos algo y sabemos cómo funciona algo, pues tiramos para adelante y a veces es importante frenar y desaprender un poco. Y, y mi propia experiencia para aprender algo, muchas veces va muy bien, como decías, también escribir y tal, y sobre todo enseñar. Es decir, ahí cosas, ¿no? Cuando tú enseñas algo, primero tienes que aprenderlo bastante bien y, y un proceso que usamos bastante en, en dentro de Witcher es... Uh, Aprender cosas y luego enseñarlas a otros, que te obliga mucho a estructurar ese, ese conocimiento. Pues sí, sí totalmente de acuerdo. Y, y hombre, yo, yo no, no creo que sea tan, tan friki como David, que sabe de tantas cosas. Pero sí que, que tengo muchos intereses y, y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? pues trabajo en proyectos muy distintos entre sí y, y hago muchas cosas que, que es eso, que, que me cuesta mucho definir lo que hago. ¿no? Entonces eso, por lo visto se llama ser un slasher, yo esto no lo sabía. Hasta, hasta que me estaba preparando para esto y tampoco sabía, o sea, por lo visto, eh, eso, ¿no? Se conoce como slasher a, a los profesionales multitarea que colaboran por proyectos con varias empresas a la vez, desarrollando simultáneamente diferentes servicios e incluso carreras. Y, y bueno, y que basta por navegar por LinkedIn para ver a, a esta gente. Y yo tengo slashers en mi LinkedIn, pero es que yo no sabía nada de esto, ¿eh? lo prometo, esto yo ya lo había hecho antes. Entonces, eh, bueno, Albert, cuéntanos un poco esto de los slashers y, y si crees que en el futuro pues, todos seremos algo así como, como multi-tarea multi o, o sabremos hacer muchas cosas, no sé cómo definirlo. Sí, como decía, hay muchos neologismos en todo esto y el esto sí. slasher es de los, de los nuevos. No es la primera vez que lo oigo, pero no, no, se, no se usa mucho. Y como decías, es el slash este que es como el, el, el separador. ¿no? Me parece interesante, ya no, no sabemos cómo inventarnos cosas. Sí, no, yo, yo estoy muy de acuerdo y, y además creo que esto que mucha de la gente que está atendiendo esta llamada, al menos los que yo conozco, encajan bastante en esta en esta definición. Y en esto del futuro del trabajo hay una frase que usamos en algunas presentaciones que no sé muy bien quién es el autor o la autora, por tanto prefiero no, no decirlo, pero, pero porque lo, lo he escuchado a varios lados, ¿no? decía que mi, mi padre tuvo un trabajo toda su vida, ¿no? en este caso fue profesor de escuela, a nuestra generación, si ves el LinkedIn de mucha gente, lo que ha hecho es ir saltando de trabajo en trabajo cada cinco años, tres años, seis años, y los slashers actuales y los hijos de muchos de nosotros van a tener siete trabajos a la vez o siete fuentes de ingresos a la vez, siete actividades. ¿no? Y, y como digo, en, en nuestro entorno yo creo eh, que mirar exactamente quién está participando en, el, en la llamada, pero, pero creo que hay bastante gente que ya corresponde con, con, este, con este perfil. Y, y, y eso genera pues una serie de, de, de, de problemas. ¿no? El primero es cuando tienes que estar en alguien, ¿tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿no? Ya, ya empieza a ser un poco complicado. ¿Cuánto yo muchas veces ¿cuánto, cuánto rato tienes para que te lo cuente? Porque realmente está haciendo como, como variedad de, de cosas. ¿no? Por tanto, cada vez es más complicado poder responder ese tipo de, de preguntas que antes eran más o menos sencillas. Uh, y para mí esta tendencia sí que, sí que va a quedar, de nuevo, enlazando con la de la geek economy, los freelance, el, el trabajo. Las Vamos a ir trabajando más por, por proyectos y me voy a activar aquí, me voy a activar ahí, ¿no? igual que ahora estoy en este webinar, luego me iré a otra cosa, luego estaré dando clase. Pues bueno, este tipo de, de actividades sí que va a ir normalizando porque el trabajo se está fragmentando. La tecnología uh, facilita mucho la fragmentación de los proyectos en, en tareas y que esas tareas se vayan realizando de manera discontinua. Por tanto, más gente. Va, va, va a ir a esa dirección de ser pluriespecialista, ¿no? tendrás que ser especialista en varios, en varios temas, ¿no? Justo cuando Carlos se presentaba, decía hago esto, hago esto y hago lo otro. Y también él se ha dicho, estoy aquí, estoy aquí, estoy haciendo lo otro. No, pues bueno, tienes como tres o cuatro patas, ¿no? Y es como una silla, eres un poco más resiliente. Te aguantas mejor si tienes cuatro patas porque si se rompe una o falla una y tal, pues uh, tienes más resiliencia. Y esto también lo vamos a aprender, ¿no? Muchas veces la, la gente como se estresa mucho con esta pluridisciplinaridad, pluriespecialista, pero realmente cuando lo puedes gestionar bien, y no son 23 cosas, son 3 o 4, pues eres bastante más resiliente como, como persona y en tus ingresos también, porque puedes ir combinando cuando algo baja, algo sube, puedes combinar. Tienes un problema de identidad. ¿Para quién eres? ¿Qué haces? ¿No? Es decir, necesitas algo uh, que dé sentido a, a toda esa amalgama de proyectos, de cositas que vas haciendo. Y para eso es importante tener tribus, ¿no? Y, por ejemplo, en, nuestro, en mi caso particular, Wisher es, es mi tribu y hay varias gente de la tribu también aquí en La Llamada, que es lo que le da sentido de continuidad a esta fragmentación. Y me da un sentimiento de pertenencia, a, aprendo con esta gente, como se comentaba antes, ¿no? Compartimos, a, aunque uno, cada uno trabaja con sus cosas y, y mi vida laboral puede ser muy dispersa, muy diferente, sí que es importante tener un, un, un, algún tipo de, de continuidad, ¿no? A veces también hablamos, por ejemplo, con tipo, los, los músicos, ¿no? Hay gente, los músicos son buenos tocando dos, tres instrumentos y con estos dos, tres o cuatro instrumentos se van a poner en varios grupos de música. ¿no? Pues bueno, cada vez el trabajo creo que se va a parecer más a, más a este tipo de cosas. Estamos aprendiendo y ahí hay que buscar qué estructuras de apoyo son necesarias uh, desde lo social y desde lo legal para que estos slashers tengan una vida laboral correcta. Uh, y hay muchas preguntas ahí, ¿eh? mm. No, no tengo ni mucho menos la respuesta. Tengo, tengo cuatro intuiciones. Pero soy muy pesado explorando los colectivos independientes. Esto es como mi obsesión actual. Por si me dejáis ahí también aportar un poco en claro, esa, esa línea. por favor. Yo es que he vivido, he vivido también tu problema, Albert, y es un poco el de Elsa y el de, y el de Carlos, de no saber cómo presentar esa, exactamente. Yo me he, inventado, me, me he sacado de la manga que parece he estructurado a posteriori mi historia, es decir, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero luego ya a la cuenta... <risa> Y digo que me dedico al mundo de la innovación, que así ya, <risa> ese es el paraguas. Y, pero, pero, fíjate, muy interesante, o sea, eh, hace, pues yo creo que era como 2009-2010, nosotros teníamos una, una agencia de marketing digital y en ese momento buscábamos a perfiles muy raros, porque tenían que ser creativos, pero tener conocimiento tecnológico, eh, si sabían algo de marketing o de redes sociales mejor, porque estamos en el entorno digital, y, y acuñamos un término que lo llamamos los tecnocreativos que básicamente eran perfiles que sabían de la parte de tecnología y de herramientas y de la parte digital y tenían un conocimiento también creativo y estratégico que podían aportar. ¿no? De hecho, montamos una escuela, se llama Nomadia, para formarlo con un jaleo. Y en ese momento empezaba, empezaban a salir, eh, pues lo llaman el T-shaped talent, ¿no? el talento en forma de T que es básicamente el palito de la T, es el área expertise y la, la barra ¿no? es su capacidad de aplicar ese área expertise a diferentes ámbitos. ¿no? Es casi, tienes un hard skill, ¿no? una competencia muy fuerte eh, y luego unas soft skills, ¿no? habilidades blandas que te permiten aplicar eso. Eso, eh, y ahora, de alguna forma, que nosotros intentábamos hacer era un talento en forma de P, el p shape talent, ¿no? Que tenía dos áreas de expertise. Un área bastante más creativa, un área bastante más analítica y esa capacidad. Con el tiempo, al final, eh, salió el talento en forma de M, eh, lo llamaron, luego lo llamaron comp shape talent, que eran como con muchos áreas de expertise. Entonces, has dicho el de la silla, muy, muy visual, ¿no? Y ahora un término que yo he escuchado bastante son los neogeneralistas. Neogeneralistas que me parece un, un término bastante interesante. De hecho, el tipo, hay un tipo que escribe un libro, se llama que habla sobre, eh, por un ciclo casi infinito de adquisición de áreas de expertise. Y me veo muy reflejado, que es, eh, tú empiezas a saber algo de un área simplemente para poder, poder utilizarla, ponerla en marcha. Eh, yo me acuerdo cuando yo empecé en la agencia de marketing digital, no tenía ni idea, mi conocimiento era tecnológico, ¿no? Pero poco a poco pues te relacionas con, con planes estratégicos, directores creativos, directores de cuentas, y claro, vas adquiriendo ese conocimiento, después de seis años eres bastante experto, ¿no? Entonces, a partir de ahí buscas otra área de y ya tienes esa, ¿no? Entonces, digamos que estás en un ciclo infinito, ¿vale? De adquirir áreas de conocimiento que se van poco a poco convirtiendo por, por el tiempo, por los proyectos en área de expertise, ¿no? Entonces yo ya, el, el, no, no conocía el término de, de slasher, pero vamos, yo me, me autodefino como neogeneralista, pues, por curiosidad. Sí. Genial. Genial, bueno, creo que, que sí que nos vemos todos reflejados un poco en, en ese papel y, y al tiempo que, que, que vemos estas nuevas formas de trabajar, también un poco, como venimos a hablar de futuro del trabajo, están viniendo nuevas tendencias disruptivas, ¿no? Con las que entender las nuevas formas de, de trabajar. Y dentro de estas nuevas disruptivas, a mí David me gustaría preguntarte qué es la perspectiva estratégica o el diseño de futuros y cómo puede contribuir al futuro de las empresas que lo pongan en práctica ahora. Vale, eh, pues a ver, esto es un, es, un es, es un terreno fascinante el tema de la perspectiva y, y de básicamente de pensar en innovación se utiliza como una, una bueno, un elemento muy visual que se llama los tres horizontes, ¿no? Tienes un, un horizonte relativamente cercano que normalmente se aplica con innovación incremental, ¿no? Quiero mejorar algo, y lo puedo mejorar en este año, en un año y digo, ¿no? Pues esa innovación incremental y es tu horizonte 1. vas a poner en práctica algo en un año, dos años, ¿no? El horizonte 2 que normalmente ya es un, es un pelín más lejos, que se suele utilizar la innovación radical y normalmente es, es innovación que genera un cambio disruptivo dentro de un modelo de negocio, es decir, no te inventas algo radicalmente diferente, pero sí que generas Mejoras relativamente como, como puntos de inflexión, ¿no? pues una, una mejora logística, una mejora en algún tipo de relación con el cliente, y son, son escenarios de 3 a 5 años más o menos. ¿no? Cuando, eh, en el caso, por ejemplo, de cuando yo trabajaba en, en retail, cuando poníamos en práctica algo relativamente disruptivo y querías que estuviese en no sé, 9 mil y pico tiendas, pues el despliegue era paulatino y al final también tenías que pensar con cosas que pudiesen mutar rápidamente en el tiempo para que no fueran. Entonces, eh, cuando tienes bastantes activos físicos es complicado desplegarlo, entonces al final algo que aunque tú lo prepares en un año, eh, tres o cuatro años te va a llevar a hacer el despliegue completo y haciendo cambios entre medios. ¿no? Horizonte 3 es a partir de 5 a 10 años, incluso más de 10 años. ¿no? Entonces, la perspectiva que, que es donde se suele utilizar la innovación disruptiva, ¿no? Que es básicamente generar eh, innovaciones que van a ser tu futuro de negocio, ¿no? Tu, tu futuro modelo de negocio. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que las empresas están muy acostumbradas a... Eh, bueno, las cuentas anuales y los planes, los business plan a tres años o a cinco. Es decir, un plan a diez años, qué sentido tiene. ¿No? Entonces yo cuando empecé con el tema este del estudio de futuros, eh, o los estudios de futuros, en plural, eh, y de la perspectiva estratégica, es como vamos a ver cómo demonios vamos a empezar a plantear cosas a diez años y que esto sirva para algo, ¿no? eh, con, con una, una visión muy escéptica. Y, y la verdad que me, me ha cautivado, me ha parecido un, me ha parecido un planteamiento espectacular porque... Realmente, el, el estudio de futuros, la perspectiva estratégica, el diseño de futuros, eh, no pretenden, en el fondo, adivinar el futuro. Eh, lo que pretende, básicamente, es abrir una reflexión a futuros posibles. Eso para empezar. ¿no? Es decir, no hay un solo futuro. Es decir, esto va a pasar. No, nadie sabe lo que va a pasar. Pueden pasar muchas cosas. ¿vale? Pues esas muchas cosas, no dejarlas al azar. O, se puede tener una capacidad de agencia, más si eres una empresa grande, más si eres un gobierno, pero bueno, eh, básicamente plantear diferentes escenarios futuros y a partir de ahí visitarlos y ver qué me traigo de ellos, es decir, si yo puedo describir algo que podría pasar y además lo puedo analizar con proyecciones de datos y, y tendencias y demás, puedo describirlo de tal manera que si yo viviese en ese, en ese escenario o un país, o una ciudad, o una empresa, qué es lo que estaría pasando. entonces Esas reflexiones que nadie muy poca gente se hace eh, te llevan a plantearte preguntas que nunca te hubieras planteado. ¿Y si esto pasara? ¿Vale? Entonces, cuando vuelves al presente, te puedes traer un montón de cosas, un montón de reflexiones que o poner en práctica desde la hora o eh, hacer una, bueno, una herramienta que se llama el backcasting, que es ir desde 10 desde años hasta el presente e ir poniendo como semillas, ¿no? como... como eh, breadcrumbs, como... Eh, migas de, vas. Vas, dejando migas, vas dejando migas de pan y que son básicamente como indicios o señales de decir, ostras, y si se da esto, estamos yendo hacia ese futuro. Entonces son como señales que te van indicando un posible camino. Esto lo lleva haciendo, hay diferentes empresas que lo llevan haciendo, la más famosa es Shell, la lleva siendo de los últimos 50 años, la planificación de escenarios. Eh, gobiernos, tristemente, muy pocos. Eh, hubo un intento en, en países nórdicos, concretamente en Finlandia y creo que en Suecia, en general, un, un ministerio del, del, del futuro. Eh, en España se ha habilitado una oficina de, de perspectiva estratégica, eh, que de momento solamente se anunció en los periódicos, eh, yo lo vi en diferente <risa> que ha pasado por ahí. Pero bueno, el objetivo es básicamente hacer esa proyección y traerte cosas al presente. Entonces, pues en ese traerte puedes traerte cosas que actuar en la hora, eh, ponerlas en modo monitorización a ver cómo van surgiendo. Y luego hay otra cosa muy interesante que son los artefactos de futuro. ¿Esto qué significa? Yo puedo generar un prototipo de algo, yo genero algo que testo con los usuarios y, y en ese testing yo aprendo, lo modifico y lo lanzo al mercado, ¿vale? Eh, hay otra cosa que podemos llamar un prototipo, que ni siquiera es un prototipo, es, es, es, es algo que tú generas que da la sensación de que es real, es decir, que el usuario lo está testando, pero realmente es una ficción, es decir, no, no existe, no, no lo podía poner en marcha el año que viene. ¿Qué consigo con eso? Pues eh, un montón de información del usuario que a lo mejor no me vale para lanzar ese producto, pero me vale para obtener hallazgos, para obtener posibles tensiones, fricciones, motivaciones. Es decir, son artefactos que me traigo para, en un entorno muy realista, pero simulado de algo, de cara a aprender de eso. Y hay empresas que lo, que lo llevan haciendo y, y casi sin quererlo. Por ejemplo, Google y Amazon son unos ejemplos clarísimos. Yo me acuerdo cuando Amazon lanzó la tienda, el Amazon, eh, el Amazon Go, la tienda esta automatizada que abrieron en, en Seattle y luego desplegaron en diferentes sitios. La primera versión no eran capaces de desplegar eso, era casi simulado y seguramente ya habría gente por detrás corrigiendo cosas, ¿no? De hecho, cuando tú salías de la tienda te enviaban una, una notificación diciendo eh, hemos, hemos detectado que has comprado estas cosas, ¿es verdad? Y tú decías, sí, es verdad. Si no era verdad, decías, pues, pues no es verdad, me da Y a lo mejor te le habías llegado pero bueno, ahí está el coste del aprendizaje, ¿no? ¿Qué ocurre? Se posicionaron muy bien, se posicionaron muy bien, aprendieron mucho de los usuarios, sacaron más una campaña de marketing espectacular eh, y a partir de ahí, pues poco a poco han ido creciendo hasta tener un producto factible cuatro años después. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que toda la parte de perspectiva estratégica lo que implica es abrir reflexiones y abrir propuestas, que además casi siempre son multidisciplinares, no eres tú solo en tu casa, normalmente son mucha gente colaborando de muchos perfiles y backgrounds muy diferentes, a la hora de eh, valorar posibles escenarios. Y a partir de ahí, pues, tomar, tomar decisiones. Y ya te digo, es un, es un terreno apasionante, sobre todo por la multidisciplinaridad. Es decir, que cada uno intente... Eh, aprender de muchas cosas y sobre todo tener muchos perfiles alrededor que puedan, que puedan aportar. Genial. Muchas gracias David por esa explicación. Eh, Súper interesante la verdad. Y, y ahora vamos a hablar de algo que a lo mejor para muchos no, no es tan disruptivo porque ya estoy, ya está pasando, ¿no? Pero queríamos, no queríamos dejar de pasar esta ocasión, eh, Albert, para, para preguntarte en una entrevista que vimos que, que hiciste con Marabad en Yorokobu, que comentabas que, que, que eso, que incluso ya muchas personas están trabajando para, para un algoritmo. ¿no? ¿Podrías explicarnos eh, un poco en qué consiste esto para que todos lo entendamos? Sí, la, la frase esta de tu jefe es un algoritmo funciona bastante bien como titular, tanto de eventos, conferencias o charlas. <risa> y, y, y... Y, y es que es verdad, ya para mucha gente, es decir, lo que estábamos explicando antes del, de la economía bajo demanda, mmm, los algoritmos de la aplicación son quienes están gestionando todo el proceso de trabajo. Son quienes dividen las tareas a realizar, hacen la organización de las tareas, a quienes te contratan, por un lado, no, quienes validan tu, tus capacidades, quienes te asignan la, las tareas. A, hay una evaluación también y en punto de evaluación te pueden llegar a despedir. Es decir, hay algún artículo por ahí de, de alguien que era como el primer despedido por un algoritmo, era en 2017, 18, era como el, alguien tiene el título de ser el primer persona del mundo despedida por un algoritmo. Ah, ¿no? pues Todo lo que hacía un mando intermedio ah, se está pudiendo hacer bastante bien por parte de los algoritmos, que es ya digo, ah, dividir el trabajo de los proyectos, asignarlo a distinta gente, que lo haga y poder evaluarlo. pues En este sentido, ah, es obvio en el caso de las plataformas bajo demanda, no es tan obvio en el caso de las plataformas de freelance, que es un poco distinto, pero esta tendencia de división, de fragmentación del trabajo, de un cierto control por parte de algorítmico, está llegando a muchos más ámbitos de los que nos puede parecer. Desde los trabajos físicos tuve ocasión con algunos compañeros de Witcher de ir a visitar el centro logístico de Amazon aquí en Barcelona. Y realmente los humanos son parte de, de un sistema informático donde tienen que hacer unas ciertas tareas que por ahora, lo, por ahora la, las máquinas no pueden hacer, pero están completamente dirigidos por unos algoritmos que nadie sabe quién ha programado y que te dicen qué tienes que hacer, cuándo tienes que hacer y todo eso. Pero incluso con el ámbito actual que tenemos del teletrabajo, pues hay gente que se le monitoriza, que es decir, hay una cibervigilancia también, un telecontrol, de todas estas cosas que, que también permiten datificar. Se está datificando el trabajo y con esa datificación se, hay, habrá algoritmos que van a analizar de muchas maneras, ¿no? Hay, hay estudios sobre eso. También hay bastante... Bueno, es un, es un tema bastante, que genera bastante polémica. Algunas empresas que han intentado empujar mucho en dirección pues le ha salido mal y han tenido que, que retroceder. Hay temas de derechos uh, individuales a nivel de datos, hay de, de niveles de temas de derechos colectivos, de derecho al trabajo, Uh, no, no, es un ámbito, no es un ámbito sencillo. Uh, unos primeros ámbitos, donde, yo no sé una anécdota que leí el otro día un articulito, unos primeros ámbitos donde está robotizando es el tema de recursos humanos, ¿no? es decir, la, la asistencia a través de algoritmos para hacer, por ejemplo, entrevistas de trabajo. Para hacer un primer cribado de, de quién puede ser bueno o malo, pues tú hablas, con, haces una entrevista con preguntas estándar, te graban y hay un algoritmo que analiza tu, tu, tu lenguaje, tus reacciones. Uh, como ves las pestañas y este tipo de cosas y leí el otro día que incluso en Corea habían sacado pues, la primera uh, agencia, la primera escuela para prepararte para entrevistas que te van a hacer algoritmos ¿no? ¿Cómo, cómo hacer trampas con los algoritmos también, ¿no? uh, pero bueno, le digo sí, es un ámbito que está, que está creciendo bastante y, y que tendremos que encontrar también un justo equilibrio, es muy eficiente pero puede deshumanizar mucho el trabajo, ¿no? por tanto hay, hay que buscar un equilibrio entre una cosa y la otra pues. Vale, eh, Perfecto. Ahora, eh, bueno, lo comento aquí un poco en, en directo, solo porque han surgido dos cosas y preguntaban aquí por, por el slide, no, el, el chat de contenidos es el, el propio chat de, de Zoom, ¿vale? Aunque todo lo que compartan eh, tanto Albert como David, como algunos de los, de los links que están poniendo por aquí por el chat, los pasaremos después en el correo electrónico junto con la grabación del vídeo, ¿vale? Por si tienen eh, dudas en ese sentido. Y eh, yo quería aprovechar un momentito, porque yo me niego a, es imposible detener esto con todo el conocimiento que están compartiendo eh, David y Albert, pero estamos, son las cinco Entonces, no sé cómo van ustedes dos de tiempo para saber si seguimos con las preguntas que teníamos planificadas para ambos o trasladamos dos preguntas que han entrado por parte de, del público. Como veáis, yo no tengo problema. Yo tengo tiempo también, pero creo que con toda la inteligencia de público que tenemos... Yo Totalmente, tiraría, bla, yo bla, bla, tiraría bla. el público. Sí, sí. Vale, pues pasamos con las dos que han puesto por parte del público, Elsa. Sí, sí, sí, go ahead. Eh, vale, pues bueno, eh, David tiene una aquí dirigida para, para Albert, ¿vale? Eh, que pone, eh, las plataformas van a ser cada día más centrales en nuestras vidas o, o van a formar una parte más central de nuestra, nuestras vidas. Y tú, Albert, comentabas o mencionabas que... De, democratizarlas, ¿no? que no se queden en manos de, de grupos de interés actuales. Y pregunta aquí un poco, que, ¿qué sugería eh, una especie de, de plataforma de, de la Unión Europea? ¿Existen en la actualidad este tipo de plataformas democratizadas? Bueno, es uno de los grandes retos. Hay, hay, hay de todo. Uno de los movimientos que ahora está tomando un cierto, cierto tamaño, aunque sigue siendo chiquitito, es todo el tema de las, plata, las plataformas cooperativas donde los propietarios del código son aquellos, en este caso los trabajadores, ¿no? pues los trabajadores, los conductores de Uber o los repartidores o los freelance, son los mismos propietarios del código que los gestionan, ¿no? porque como estamos sujetos a esos algoritmos, es bueno que podamos decidir cómo esos algoritmos van a gestionar nuestro trabajo. Por ejemplo, ese ámbito se llama Platform Cooperativism en inglés, ahora también pondré el enlace por aquí, o Cooperativismo de plataformas, es muy chiquitito, es, tiene un punto utópico en el momento, pero sí que está ganando ganando fuerza. Mm, luego hay temas de, de sí, ya digo, simplemente plataformas o herramientas de código abierto que permiten um, tener esa diversidad de plataformas. Y sobre todo diría que el primer paso, mm, aunque sea incluso en plataformas privadas y de empresas que haya competencia, que haya diversidad. Yo creo que uno de los grandes riesgos es los oligopolios, porque eso simplemente a nivel de diseño sistémico es un único punto de fallo. Si el sistema falla, se va todo se va todo al garete. Por tanto, es que como, como resiliencia social y resiliencia de la sociedad y tal, pues es importante diversificar. Por tanto, hay como varios niveles ¿eh? y, es, y es algo que sí que se está estudiando por parte de la Unión Europea y por parte de mucho, muchos activistas. Ahora pondré algún, alguna referencia en el chat. Vale. Perfecto, gracias, Albert. Eh, pues pasamos con otra pregunta que nos hace Adela. Eh, ella dice que pues, un área súper importante son los nuevos modelos de organización y la parte de inteligencia emocional. Que, ¿Cómo lo veis? Eh, esto es, entiendo que viene de Reinventing Organizations de la luz. Eh, bueno, sí. por aportar un poquito por ahí. A ver, eh, yo creo que está muy ligado a lo que hemos hablado del, del cambio sistémico que tienen que vivir las, las empresas, que, que pasa por un cambio bueno, cultural y luego organizativo total y absoluto. Eh, en Reinventing Organization se habla de las TIL, de las, de las empresas TIL, ¿no? steel Corporations, que, que son empresas, bueno, pues mucho más humanas, donde el empleado, el humano, es el, es el centro. Eh, bueno, yo creo que habla sobre, en el fondo, empresas con valores, que han, que han modificado su, eh, su cómo, su, su modelo organizativo, eh, en pro de seguir siendo sostenibles económicamente, pero, eh, bueno, aceptando que el principal activo de estas empresas son las personas, eh, y poniéndolo por delante y por encima de, de todo. ¿no? Yo ahí, ahí, en relación a esto, he visto varias, eh, varios artículos de varias empresas que hacen una declaración abierta ahora en el momento coronavirus que eh, hablan sobre People First, Profit Zero. Y me parece un movimiento muy, muy interesante, un poco en contra de los seres y de los seres eh, donde si puedes hacerlo, porque no todas pueden, pero si puedes hacerlo, eh, y renunciar a esos repartos de dividendos y beneficios y demás eh, en pro de seguir manteniendo a, a tu equipo. Ya digo, no, todo, no todos pueden, pero hay muchas empresas y grandes empresas y, y pymes que ya pasan la frontera de pymes y cercan a un tamaño bastante, bastante elevado que sí que pueden hacerlo y que, y que van a hacerlo. Y me, me parece un, un modelo, bueno, una declaración bastante, bastante potente. Yo creo que la, en todo este contexto eh, la no sé si era inteligencia emocional o la salud emocional, creo que la emoción es algo que parece que si nos remontamos a los años 50, está algo, está, está tachado el modelo eh, corporativo, ¿no? De decir, ¿no? Aquí, pues, es decir, aquí eh, tenemos un modelo tailorista, ¿no? Entramos y pum, pum, pum, pum, aunque, aunque no sé, ni siquiera se fabriquen cosas en serie, ¿no? Y, y, y, y cogemos un montón de cosas de esa época, ¿no? De, del fichar y las horas y el, que estar, el que estar sentado X horas para... No, no hay relación con el trabajo, pero hay que estar ahí porque me da seguridad. Yo creo que hay un montón de barreras que se están, que se están rompiendo y creo que poco a poco hay palabras como la parte de emoción o, eh, o incluso la salud mental, eh, que, que se incorpora como última tendencia en Estados Unidos, en el mental health, incorporarlo, en, en tenerlo en cuenta de cómo está mi mi personal, mi equipo y demás dentro del entorno cooperativo, y luego la felicidad, ya se empiezan a ver como Chief Happiness Officer o Chief Wellbeing Officer, o sea, se empiezan a ver diferentes puestos que van en pro de decir, ostras, nuestro principal activo son las, la gente, si se me cae la gente, se me cae el chiringuito. Entonces, eh, creo que yo creo que, que poco a poco se está metiendo cada vez más y me parece un eje, un eje fundamental. Yo, yo simplemente como, como curiosidad, creo que esta oportunidad del confinamiento ya no digo, de, y para mí lo que estamos haciendo no es tanto teletrabajar, pero está yendo en esa dirección, es decir, hay muchas reuniones que hace la gente ahora estos días, la primera pregunta es ¿cómo estás? ¿cómo lo estás gestionando? ¿qué ha pasado? Es decir, ¿no? es decir, esa parte de emociones que muchas veces en la oficina es, bueno, te sientas y empiezas no sé qué. Ah, hemos normalizado mucho estos días tener diez minutitos de, hostia, ¿cómo, cómo estás? porque la, la cosa está chunga, ¿no? Y, y de manera muy natural y... y y la otra cosa que hemos hecho es entrar en casa de la gente, ¿no? Es decir, aquí tenéis el fondo con dibujitos, con no sé qué. Por tanto, tenemos un... O ten tenemos una visión muy, muy, muy de una sola cara a las personas y ahora por culpa de estas teleconferencias estamos entrando en un montón de casas de gente. Y, y ya digo, esta humanización y estos sentimientos es uno de los resultados de, de, de este confinamiento. Creo. Veo en el chat que pone Adela... Eh, un comentario sobre no, no solo empresas con valores sino empresas sin jerarquías nuevas formas de decidir, de crear equipos eh, es un cambio total pero no sé cómo de fácil es ponerlo en práctica y cómo la tecnología ayuda a todo esto yo creo que es un poco lo que comentábamos al final yo creo que los valores, la parte de propósito eh, es como el, el primer paso que, pero evidentemente tiene que tangibilizarse en un cómo, un cómo que va hacia adentro con la parte de eh, organización jerarquía, management gobernanza y va hacia afuera con la parte de productos, relación con proveedores, relación con el cliente y demás. ¿no? Tiene que ser un cambio sistémico. ¿Cómo de fácil es ponerlo en práctica? Pues, pues, pues, ah, pues hay dos ejes. Un eje es la mentalidad de las personas que componen esa empresa. Al final, una empresa son personas. Y la mentalidad es un eje fundamental para, para, un, para un cambio sistémico. Y por otro lado, también eh, el, el tamaño tamaño activos y tiempo que esa empresa lleva haciendo esa actividad. Es decir, no es lo mismo cambiar una empresa local. Eh, de 50 personas que una empresa en 93 países con muchos activos físicos de hace mil y pico tiendas y, y una facturación de, de cientos de miles de millones. ¿no? Entonces es, es, son, son dos ejes que va, van a dos velocidades o diferentes, pero yo creo que todo parte por, por eso, por cambiar o por, un, por poner un compromiso, más que un cambio, un compromiso de la parte de arriba ir generando poco a poco diferentes vías de actuación para cambiar el cómo y que luego se transfiriese. ¿La tecnología cómo ayuda? Pues un poco de la misma manera. Al final la tecnología es un medio. Eh, las personas tienen que utilizarla, tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber decisiones previas. Eh, la tecnología lo que puede hacer es hacernos más fáciles o automatizar ciertas tareas que a lo mejor no... no eh, o se están haciendo de forma manual o no están yendo mucho tiempo, o, o derribar ciertas fronteras a nivel organizativo, pero al final tiene que haber previamente un factor humano muy fuerte y probablemente aunque, aunque se automaticen cosas que se van a automatizar se están automatizando, y yo soy partidario de la automatización eh, con cabeza y con estrategia, eh, creo, que, creo que siempre va a ser, va, va a ser tres factor humano yo creo que la automatización y la automatización nos van a ayudar a que, haya trabajos que nadie quiera hacer, que dejen de existir y que se generen, esperemos, otro tipo de trabajos que pongan en el valor otro tipo de cualidades más, más humanas. Genial, yo creo que, que es súper importante la visión que acaban de, de dar, ¿no? de poner siempre a la persona en el centro, porque al final, como bien reflexionaba ahora David y como también comentaba Albert, sin las personas el, el chiringuito no funciona, ¿no? al final esto no va, no va a ningún sitio por mucha tecnología que haya detrás. Y nos trasladan también de, desde slide 1 un poco, pues, de qué manera pensáis que desde los colectivos de innovación eh, podemos impulsar a las fuerzas políticas, si es que se puede, <ríe> eh, necesarias para poder materializar los avances, ¿no? Entiendo que los avances que al final afectan a, a un país, a una región, a una localización. Complicado, no no, no, no, no es. Eh, hay un artículo que también les compartiré de un think tank inglés que se llama RSA, um, que además trabaja mucho en temas de perspectiva este tipo de cosas, que justo hace esa pregunta, ¿no? Las condiciones, uh, las condiciones de cambio están aquí, pero seremos capaces, no seremos capaces y, y, y a veces tendemos, yo diría que el gran riesgo es querer cambiarlo todo de golpe y, y de una manera como haciendo el del doble o triple salto mortal mm, si queremos cambios mi sugerencia sería ser muy táctico realmente no que qué cambio que entender bien el sistema cómo funciona tener una visión sistémica de qué es lo que queremos cambiar y buscar qué palanca en el sistema eh, con una pequeña intervención es la que va a tener mayor impacto y mayor cambio, y que luego va a tener otros tipos de consecuencias después de eso. Uh, y luchar mucho por eso por esos temas, o simplemente muchas veces, más que convencer... Yo creo que tanto... muchas veces los políticos siguen uh, lo que ha ocurrido, más que más que lo lideran, ¿no? Por tanto, a veces sí que necesitas uh, un cierto apoyo político, pero probablemente tienes que avanzar mm, más con comunidades, con gente, buscando, demostrando que esos cambios son, son buenos. Y, pero digo sería, primero, diría, un análisis sistémico de aquel, de aquel ámbito que quieres tocar, identificar las palancas críticas y, y ser muy quirúrgico o quirúrgica en ese, en, en buscar ese cambio y, y en esa cosa. ¿Algo ¿David? que añadir, David? O... No, yo creo que, que lo, lo he explicado muy bien, Albert. Eh, yo lo, lo único que, que creo es que el tema de la generación de ecosistemas eh, es, y de comunidades, yo creo que es un, es un gran eje que además se ha puesto en valor en este momento de, de pandemia eh, tanto por parte de diferentes empresas como por parte de individuos o colectivos o comunidades que han, se han puesto en marcha para actuar. Creo que el gobierno eh, tiene un, un papel fundamental como eh, de alguna forma como orquestador de esto, en el sentido de que si quieres realmente generar He visto proyectos relacionados con la unificación de datos de hospitales. ¿no? Pues al final eh, es muy complicado y también he estado muy metido en el tema de, de comunidades eh, autoorganizadas para la generación de activos, ya eh, sea respiradores, mascarillas y demás, eh, a la hora de, de, de, este, de este entorno. ¿no? ¿Cuál es el gran problema? De, la autoorganización está bien hasta cierto punto, eh, pero tiene que haber algún tipo de liderazgo o visión, porque si no hay gente muy perdida, te estás perdido de, ¿A quién envío esto? ¿Cómo puedo actuar? ¿A qué grupo me sumo? Entonces, pues aunque tú puedas generar una especie como de células más pequeñas, si quieres llegar realmente a unificar todos los hospitales de España, a unificar eh, o a generar cambios que impacten a nivel nacional a nivel país, eh, creo que todo parte de la generación de comunidades y de personas, pero tiene que haber una complicidad o una orquestación por parte del, del, del Gobierno. Vale, sí, genial. Y y ahora, bueno, un poco relacionado con eso y con todo lo que hemos hablado, y si no hago esta pregunta, muero. <risa> Porque la sostenibilidad tiene que hablarse aquí sí o sí. Eh, y como decías tú, David, y lo han hecho algunos comentarios, o sea, no solo sostenibilidad económica, que estamos de acuerdo, que tiene que existir, sino cómo sobrevivimos eh, como empresas o como autónomos, etc. También, por supuesto, la sostenibilidad social, eh, que también la hemos mencionado, y, y bueno, y, y por el COVID y, y todo lo que estamos viviendo, estamos viendo que, que el planeta por fin respira, que, que estamos viendo una, una regeneración de la capa de ozono, etcétera. Animales donde antes no se veían. Entonces, bueno, pues esa sostenibilidad medioambiental que, que también necesitamos. ¿no? Pues una vez hablado de todo esto, futuro del trabajo, plataformas de trabajo, eh, los gobiernos que necesitamos que se involucren también ¿Cómo creen que, que se alinea todo esto con los, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas? ¿no? ¿Cómo ven que, que todo lo que estamos hablando aquí al final va a sostener un poco esos objetivos que, que se llevan planteando desde, hace, desde 2015, si no me equivoco? Sí, sí, hay, hay bastante reflexión al respecto. Um, en la parte del trabajo y teletrabajo, pues la más obvia es la menor movilidad, la no movilidad. De, de mucha gente y ser más, ser más eficientes. Ahí siempre hay que hacer ese cálculo también de la infraestructura digital, que parece que Internet sea, no, no, no emita, no emita no energía y no emita gases. Y si emitimos muchos gases y el cloud y las videoconferencias y todo esto, evidentemente, ta, también tiene impacto, pero probablemente mucho menor que un desplazamiento habitual. Yo creo que incluso las oficinas se pueden hacer más chicas, más pequeñas, porque la gente va a empezar a hacer una hibridación. Creo que la gente también va a pensarse más veces esto de viajar, ¿no? Es decir, ahora que habrá más riesgos, pues bueno, tendremos impacto también en la movilidad ya no solo laboral, sino en, otro, en otros tipos. Por tanto, en este sentido, creo que puede tener incluso uh, más gente desplazándose fuera a vivir fuera de los grandes núcleos urbanos porque ha descubierto que, por ejemplo, para estar confinados mejor estar en el campo que estar en la ciudad. Y luego también hablando de sistemas de resiliencia, este tipo de cosas en esos entornos, uno puede ser más resiliente probablemente. Y eso por un lado. Y, y luego, fuera de la parte más de sostenibilidad uh, medioambiental, uh, hay objetivos de desarrollo sostenible sobre trabajo digno. Uh, y ahí es donde tenemos una, una batalla bastante abierta porque estos, estos slashers, esta, esta economía bajo demanda, este control algorítmico, no tiene por qué ir en dirección de un trabajo digno si no hacemos algunas cositas. Por tanto, ahí hay una, una alerta importante. Uh -huh. Yo, la, la verdad que cuando, cuando pienso en sostenibilidad, y, y hablando de, de los JDS, de los pienso en, en sostenibilidad como con, con mayúsculas, ¿no? que es al final sostenibilidad económica, que la hemos comentado, el cuidado del medio ambiente, que, que también se ha comentado, y luego el bienestar social. Y de hecho me gusta mucho una, una, una definición, de hecho que la acabo de rebuscar de nuevo, de Oxfam, eh, que habla de sostenibilidad como la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Es decir, es, es muy importante esta, esta visión hacia el futuro porque, porque si no, no es sostenible. En el fondo, puedes generar un modelo que lo que se ha visto con el, con el tema del, del coronavirus es que nuestro modelo no es sostenible. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos dentro de él. Y hemos alcanzado un cierto punto en el que hemos eh, tenido que frenar de forma obligatoria y han, se han dado pasos pues todas las cosas que ha comentado Elsa eh, y, y probablemente más que, va, que van a venir. ¿no? Yo, eh, por la parte del, del bienestar social, eh, hay otro eje que la verdad es que se comenta muy poco y que tiene que ver con, el, con cómo... Eh, grandes empresas eh, con un modelo tradicional de trabajo se aglutinan y se apoderan de diferentes zonas, de diferentes ciudades generando un fenómeno de gentrificación la gentrificación ya no es, o sea, es un fenómeno que no lo genera solamente Airbnb eh, que al final es el incremento de una, de, una, bueno, de una zona de la ciudad que hace que las personas que vivían el incremento del Perseo, el entierre, normalmente, normalmente. pero bueno, en general de los servicios expulsa a la gente local eh, en pro de, o turistas eh, o directamente pues, gente con mayor poder adquisitivo. ¿no? Es un fenómeno que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, en diferentes ejes, por ejemplo, el más famoso el de Silicon Valley. ¿no? Eh, y de hecho, eh, este tipo de cosas eh, que al final se implanta en una cierta zona una empresa que tiene éxito, es un nivel de vida, el de todos sus trabajadores están ahí y expulsan al resto. ¿no? Esto no solamente pasa con oficinas, pasa con fábricas, pasa a, a muchos niveles. Un modelo de, de empresa futuro más descentralizado, más diseñado, desde el bienestar social, pensando en eh, cosas que no se plantean, desde la distribución de la ciudad hasta, hasta evidentemente la parte de impacto medioambiental. Creo que ese diseño sería, sería algo fundamental para, eh, para esa proyección. Y hay un libro muy interesante que se llama eh, Tirando piedras a un autobús de Google, ¿no? eh, Throwing rocks to the Google Bus, de un tipo que se llama eh, eh, eh, eh, Douglas Rascos, creo que bueno, ahora lo pondré por ahí. Eh, es, un, es un libro espectacular que a mí me cambió un poco la vida. Hubo muchas cosas que yo por sentado que nunca me había planteado, que gracias a ese libro me empecé a plantear, relacionado con eh, bueno con el, con el modelo de empresa tradicional, incluso con el modelo de emprendimiento. ¿no? Él critica mucho el tema de que cuando una empresa llega a un cierto tamaño, tenga que hacer una ampliación de capital por 2 millones, una serie B, eh, o, o, o que tenga que salir a bolsa. Eh, adquiriendo una deuda, porque cuando alguien te invierte un millón o dos millones espera recuperar un porcentaje de vuelta, o cuando sale a bolsa esperan recuperar un, un beneficio cada X tiempo. Hay muchas empresas que no hacían falta, el, el, el, cuenta el caso de Twitter, ¿no? por ejemplo, eh, cuando salió a bolsa. Entonces, yo creo que hay, hay, estamos en un momento en el que hay bueno, que poner, digamos, muy presente la palabra sostenibilidad con esa con mayúscula a todos los niveles y probablemente replantear los modelos, eh, tanto de empresa como pero de empresa no solamente de modelo empresarial sino de oficinas, trabajos o a todo lo que gira alrededor de pues chicos eh, tenemos alguna preguntilla ya aquí de, de última hora pero yo creo que ya vamos cerrando no que estamos ya a las 5 y 20 yo propongo porque también creo que ya <risa> le hemos dedicado un, un buen tiempo eh, bueno, pues, fuera de no sé, Canarias no a hay... las 6 y 20. <risa> <risa> bueno, sí. perdón, perdón, en península de las 6 y 20 ya, perdón, que estoy aquí con el reloj delante, con el mío, de verdad, una horita más en, en Madrid. Eh... Y, y bueno, simplemente bueno, transmitir que yo, como dije, antes de que entráramos en, en la sala cuando estábamos comentando un par de puntos y un par de detalles, yo con esto me lo paso como un niño en reyes porque a mí todas estas cosas me encantan y podría estar debatiendo aquí cuatro horas, pero tampoco les voy a robar <ríe> esas cuatro horas a ustedes. Muchísimas gracias por, por todo lo compartido. Creo que se ha generado tanto en, en el chat como en todo lo que han compartido ustedes en, en este vídeo, que ya está grabado, eh, un montón de conocimiento que se podría seguir profundizando muchísimo más en esto. Y bueno, yo... Tiendo la mano o lanzo el guante, como digo, para en un futuro, un poco más adelante, si quieren profundizar en algunas cosas, cuente conmigo para lo que necesitan y, y nada, que muchísimas gracias por, por su tiempo y, y les agradezco mucho que hayan dedicado una horita y media de su tiempo a, a aportar y a sumar en, en esta causa. Aprender. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias, Hasta chicos. Gracias. Sí. Chao. Chao. gracias, chao. Hasta luego. Gracias. Chao.